Este viernes arranca la JNJ. Juan, ¿qué andas? ¿Todo bien? Nada, En realidad era para invitarte a la oración el viernes a las 9. Está muy bueno. Te espera. Tremendo coro, Jesús eucaristía amigos y mucho más. Nada, a ver, mucha gente es una buena forma también de, de acercarte de vuelta a Cristo. Si te pensaste que era todo, hay más. ¡Prepárate para el sábado! Pasado, 10 y media, saldremos en peregrinación desde la parque de Tierra Santa hasta la catedral. Vamos a hacer una pausa en la iglesia del Cordón, donde vamos a tener una charla sobre Jacinto Vera y luego ahí seguiremos hacia la catedral. Y al igual que el año pasado, vamos a llevar a Jesús por las calles de Montevideo. ¡No te lo podés perder! ¡Te esperamos!